Buena, buena, ¿cómo estamos? Estamos aquí cargando, weón, un nuevo jueguito del recuerdo y ahora estoy cargando Superman de Taito. 1987, weón. ¿Mm? La historia tratada de un weón que llegaba a la Tierra, que se llamaba Sass, que era ese de tal weón que está ahí. Sass supuestamente lo querían relacionar con Brainiac hoy en día, ¿cachai?, uno de los enemigos más brígidos de Superman. Y que, bueno, en ese tiempo, weón, el compadre, lo único que, como pueden ver, Quería duñarse la tierra, po, y tenía todos sus seguidores que eran lo, los demonios y toda esa eso. El juego se podía jugar de dos player al mismo tiempo. Podía ocupar a Superman o a, esa, o a esa otra copia de Superman que está al lado, porque, que, que supuestamente se se parece al Capitán Marvel. Po, Tiene como el mismo color del traje del Capitán Marvel. Podrían haber puesto a Superboy, wean, no sé, para otro compadre, pero bueno, colocaron a ese weón. Mm, igual se ven con cool los dos Supermanes wean, de, de diferente color. Y bueno, estamos aquí, vamos a terminar el jueguito, weón. vamos a ir analizando todos los niveles. Weón. Eh, en el juego te podéis comer trene, tre, tres, ¿cómo sea? tres cuadrados de poder, que son un cuadrado azul que te da energía, uno rojo que destruye todo en pantalla y uno amarillo que te da el, el poder de poder lanzar una pelota, así como un Kamehameha automáticamente, que destruye todo a su paso. <coughs> aquí estamos nuevamente entonces, está ahí todo, 1988, Superman para ustedes. Y ahí estamos partiendo, le vamos a meter una ya nueve fichas, bueno, aunque no creo que lo termine con nueve fichas, pero igual Ahí va Clark King, weón, estilo cómic de los 80, weón ¿Mm? Musiquita de la película de Superman De la película de Superman de los años 80, weón Ya, donde trabajaba Christopher Reeve Y ahí tenemos a nuestro Superman, peleando contra los parademonios ya, podemos volar hacia arriba, hacia abajo, ya. Patada, combo, y si mantenemos el botón apretado... ¡Ah! Tira ese Kamehameha. Ya suena como el pico la agua de nuevo. Ya. Podemos agarrar caja. La gráfica de fondo está bastante bien, bien diseñada. Un juego... En 2D todo el rato. Ya, tenemos que ir rompiendo obstáculos, weón Ya, la gráfica de los monos cuando muere igual buena, así como que si estuvieran digitalizados medio vectorizado, no sé Bueno, tenemos un HAL arriba ya, que te dice el porcentaje del player 1 Ah, dice cagar El high score, el, el puntaje del player 2 y abajo tenemos la carita de, de Superman ahí con las vidas, la energía que es en la azul las fichas y el mensaje que dice que Play entonces se meta a jugar con nosotros. Vamos a seguir matando a Monos nomás. Qué buena música, weón. La de la película, po, weón. La de la, las cuatro películas de Superman, po, weón. Porque son cuatro películas. Pues esto ni está bien. La cuarta es cuando pelea contra el... El Superman de Sol Ese que lo mandó a hacer Lex Luthor al, al Sol pues, ya, Aquí tenemos el primer enemigo weón. Maldito que se convierte en fuego Ya. Oh, oh, oh. Oh. Otro detalle que les voy a decir weón, Es que fíjense que cuando Superman Cuando Superman eh, Le pegan no, Y de repente como que choca contra la orilla de la pantalla la pantalla como que tiende a... a vibrar bueno, y pasaba lo mismo con la consola con la, la máquina de arcade en ese tiempo la máquina de arcade como que se movía para todos lados no sé si era un defecto la máquina, weón o, o era porque la, la weá vibraba esa o weá nunca la, la, la, la logré averiguar tenemos vista calórica ahora que vamos volando de lado o sea... en scroll horizontal en el helicóptero ahí que nos está atacando murió la ciudad de fondo bueno es la misma todo el rato como esa esos monitos animados weón cuando colocaban el mismo fondo cada rato porque se va repitiendo pues, weón. pareciera que quedamos volando si se fijan las nubes se repiten ahí ven a cada rato hay un juego hoy en día que salió weón en honor a la película de Superman la, la que va a salir ahora en junio el 13 de junio aquí en Chile weón. Hay eh, un jueguito que está en la página web que está hecho en Flash que está súper bien hecho, está súper... O sea, si comparamos ese juego que está más encima hecho en Flash, weón, o en Ajax, no sé, con este jueguito, weón, que, weón, puro pixel, weón, le, le pega mil patadas el nuevo. Pero este no este no, no, se queda atrás, weón, igual... Puta, para la época, weón, había había otro, super, otro juego Superman que era Atari. Que era, weón, terriblemente ordinario, pero terriblemente ordinario no tenía, no, no tenía ningún objetivo la, weón O sea, tenía que pelear con, puta, no me acuerdo que cómo se, se llamaba el mono, era uno azul, weón Apocalipsis, algo así se llama el, weón, creo Pero, era un weón azul con gris, el típico, weón, que pelea con Superman, pues, weón, no me acuerdo el nombre pero era muy pésimo el Atari, weón Entonces cuando ya a los videos, veis esta weón que hay loco pues weón Puta Superman weón, ¿Qué haría por tener Superman pues weón Y lo más lata es que no podéis tener estos juegos en la casa pues weón Este weón me tiene que... oh weón, me va a poner uno más y me va a matar Es duro el mono Esa es la weá que tienen los jefes de, de, de este juego weón Son todos duros weón Yo ahí le estoy tirando de Kamehameha weón Igual no estoy tirándome a, a lo a lo porcino weón Porque quiero Quiero tratar de terminar el juego con las menos fichas posibles Puta ya, pero ya, a lo porcino entonces Mira la weá dura, pues mono culeado Igual me llegan las balas, weón. No cacho por dónde meterle las balas. Bueno, ahí ya, ya le llegó. Ahí murió. Todavía vamos con la primera fecha. De ahí la pasamos. Pobre. Bien. Salvamos Metrópolis. Felicitaciones. Pasa a San Francisco. Ya, entonces ahora estamos en San Francisco, supuestamente. Tai Ya, ahí parte de nuevo con la musiquita de Superman, weón. Hay que destacar estos efectos como, por ejemplo, ese pilar que está ahí, weón son como que hubiera un, un ambiente 3D, weón no sé, weón bueno, 2D, 3D. Estos monitos son los parademonios, ¿no? Típicos enemigos de Superman, weón Los parademon. Toma. Le tiramos ahí. Ahí hay un, miren, Kamehameha toques ¿eh? Como les dije, las amarillas son para... Son como unos rombos. Las amarillas son para tirar el kamehameha al tiro. El kamehameha, weón. Bueno, una bola de poder. Bolas de poder de Superman, weón. Bamboo Gardens, cacho. Hombre araña. Ya, más romper de esto. Más para demonios. Cacho, so, esos weones como que me tiran una... unas telas de araña, weón. Estoy tratando de lanzar lo más rápido posible, ¿eh? Ya. Que le rabia este weón. A bien, aparece que el... le. Oh, gusano. ¡Ah! ah. No Miren, no muere el culeado, weón Vamos, que se puede Vamos, Superman Está ahí en la última Lo matamos o no lo matamos al weón? Oh Oh Puta, me mató punto le pego una pata y muere Ah la weón imbécil, weón Ya Vamos todo bueno la mocha. O sea, el weón se va volando para arriba y baja la alcantarilla. Ya, démosle nomás. Ya vamos por las super alcantarillas con fondos que se repiten continuamente. Que hacen la sensación de que Superman va avanzando, pero no va avanzando. Ah. Cambiaron la música, ¿qué pasó ahí? Puta esos weones, weón. No sé cómo se matan esos weón. Ah, ahí nomás, hay que darle justo, cagué pues. No, seguir los juegos de arcade cuando te quieren matar te matan, weón, te matan, weón Ahí sí. El hombre elefante, weón ah. Hay que pegar la pata como Uy, hijo de perra, weón, Conche de tu madre Mira, elefante culiao, lo tenía listo, weón la pata se tiene que pegar como antes, antes que el weón se acerque, si no te caga. Ya aquí vamos a ir cargando la... La bola de poder, weón, a ver si sacamos algún... Mira, esa wea roja es para que todo explote BOOM Hay que tener cuidado con esos meteoritos que son así como... Como medio granulados, porque esas weón, weón explotan en más meteoritos chiquititos Ahí hay energía, la azulita los rombos azules son, azu son energía. Y estos son para destruir todo en pantalla, weón. ¿Cacharon? Ahí explotaron solos, weón. ¿eh? Ya, vamos aquí por bajo tierra, weón. No sé, weón. ¿No iríamos a encontrar con una, algunas instalaciones secretas de algún, weón. Helicóptero de la muerte, weón. Bajo tierra. Buenísima. ¿eh? Ya. Nos matamos con nuestro super. Ya, postirense algo de energía, po, weón, que ir para la cagá Ahí hay energía Ah, bien Vamos Superman, tú puedes <ríe> Superman, pues weón Ah Superman es muy brillo, weón Oh, cagó Lo mataron unos simples cohetes, weón Con unas unos, unos, unos weas de piedra ya, y aquí... Dale, ese weón... ¡Oh! Supongo que tenemos que preocuparnos de los misiles chiquititos nomás. ¡Puta la weón! Mira, te los ponen justo como para que no... Igual es como fácil ese jefe, ¿eh? No es tan complicado Voy de, de. esquiar el... Oh, me lo comí uh, Me comí otro raso. puta la wea Ya, primera ficha muerta. muerte Vamos a tirar un Kamehameha por dentro ahí, al culiao. ah Y no le llega Tampoco le llega Tampoco, puta la wea. Mira esos monos culeados. te llegan tres misiles y te, y te cagan Ya, a ver. la weá dura, weón. Buen. Ya. Bueno, y esto todo el rato, weón. Típico jefe que tiene como un patrón para poder matarlo, weón. Po. Ya, vamos Superman, tú puedes, tú puedes Me imagino que el weón tá... está peleando en círculo porque el fondo weón se repite cada rato weón. Ya está es la weá dura weón. Igual estamos <coughs> podemos Podemos irnos la mala weón y tirarnos con Superman encima y hacerlo cagar con todo pero no quiero gastar. O sea, quiero poder decirlo, termino al menos con 10 fichas esta wea de juego, pues weón, es súper difícil. Puta Superman. Mira weón, cómo lo matas a Una wea de misil, ya muere, te monoculeo. Ahí murió. Ah. Me desperté recién, así que por eso tengo el saque de pico. Felicitaciones. Bonus 100.000. Continúa en Las Vegas. Bueno weón. Ya. Casino, weón, De Las Vegas, ya Vamos avanzando Vamos con todo La misma, weá Siempre, el, el, como podemos darnos cuenta El juego en entre esti estilos de... Mira, mira Estilos de juego Mira la chinita, eh. Una de esas me falta ahora, weón. ¿Y a cuánto? A 4 dólares con 39, eh. Mira tú Dos lucas Ya, pues entremos ahí Por dos lucas, pues Al club Se puede el agua. Ya, seguimos avanzando y que les contaba que, claro, el, el juego ya nos dimos cuenta que se vivía en tres tipos, mira este weón Puta la voy a matar un pelado, mira weón Se vivía en tres tipos de, de juego, que, que, que, que avanzáis horizontalmente, caminando Oye no juego esta weón Mira ese cuando ya Y esquiva la weá, miren fíjense Ahí no Igual se la comió, vamos Ya el, el primer estilo claro, este que va avanzando y podemos volar oh. Y podemos volar, en el segundo era que, que era como como que se movía el fondo y justo hay energía ahí weón bueno. ah, Se pone que darle con todo weón bueno. Si no weón bueno, Nos matan Vamos Y en el último level era... Era un grifo. Oh. A la misma de Oh. No se puede matar como el anterior. Y me quitó una vía el maldito gusano. Ya, vamos. Vamos. Oh. Oh, listo. Igual me quitó una vía. ¿Ven? Caminando, volando. Ahí acabamos de salir de las vegas. El segundo level era como que ahí subiendo, bajando. O sea, adelante, arriba y adelante la weá. <risa> puta esos weones es imposible matarlo, weón. Weón es muy brinco pegarle un combo a esos mono, weón. A los cafés. Ah, mira. ya la weá se llenó de monos, weón. Estos monos que tienen corriente eléctrica. Otra vez, mal. Me hace falta aquí Capitán Marvel que ayudándome, de weón. Ya, ahora pasamos al otro Lel. Oh, chucha. Mira, un, un robot de Terminator, weón. Oh, una mega patana en el hocico, weón. Ya. Vamos, mátalo. Ah, murió. Bien, Superman. Cocino, dice ahí al fondo. Cocino, weón. Ya. Ahora volamos con nuestros rayos calóricos y nuestro kamehameha, weón. Nivel perfecto. Supuestamente para recuperar energía Temita de Superman <coughs> Miren, ¿qué quieren que les diga? Lo personal del jueguito, bueno, lo encuentro a la raja, bueno, entretenido Súper bueno Estoy hablando como que si estuviera En aquellos Bonitos tiempos de los 80, weón. Bueno, cuando mirábamos esta y quedábamos locos Eh, los colores tan bonitos no, si sí, el juego está bien hecho está bien completo, weón, está súper bien completo puede ser mejor, no lo niego pero costaba mucho, weón. hay mucho trabajo de diseño, weón, en la weá de programación, weón, no hay que merecer lo que los lo weones hicieron en la época, weón, que es lo más importante a pesar de que sea una weá más monótona que la cresta, muere era Superman, po weón Era jugar Superman, po weón <ríe> Puede manejar a Superman, ¿no? la weá más bacana ¿no? ¿Cachai? No había ningún otro juego que Superman que era este weón, así que ¿qué mejor Ya Ya la vamos a tirar Esa weá y, y rayos calóricos, a ver Y ahora la weá la weá le digo yo weón. Puta, no hay, no hay forma de escapar de ese.. ¿Cuánto estoy cuánto perdiendo una vida por Lel, Bueno, Una ficha por Lel Ya esperamos que abre la boca. Abre la boca. Bien. Abre la boca. Bien. Lo bueno es que pasa. Pasa de largo el rayo. No es tan poderoso parece esta weá en comparación con los rayos. La visión calórica de Superman, A ver, tenemos visión calórica. Qué origio, weón, Superman, weón, visión calórica, esa weá, esa, o sea, te, el weón te mira los ojos, te los puede quemar, po weón. Ya. Por ejemplo, no hay ningún jueguito de Superman donde el weón pelee contra los tres.. Contra los tres weones que vienen del planeta Krypton que, que el general Zor, esa weona, no, no he visto ningún juego de sand Ahora yo creo que va a salir con la película y toda la wea además que lo van a hacer el juego con esos tres enemigos. Pero ahí era una vez lo creado antes weón. me gustaba la mina de la mala que salía. Bueno, aquí estamos tratando de matar a este mono que está más duro que la mierda. Una de la wea dura. No voy a dejar que me mate Aunque me demore un kilo, weón Voy a, voy a matarlo bien, weón Abre la boca, un mono puleado ah. Ya, ábrela Murió Bien, weón Por fin un jefe es el que me maten, weón Excelente Felicitaciones, bonus 10.000 o 100.000. Continúa la próxima ronda en Washington, D.C. Ya vamos a la ciudad donde está el presidente de los Estados Unidos. ¿Mm? Ya la vamos a hacer corta. Oh. mira el pelado culea ese. Me quería puro matar a patada. Vamos. Oh, se escapo ese. Buena, energía. Bueno, ahí se dieron cuenta que salieron otros monos Unos monos que te agarran con un, con un gancho, weón Y ese gancho, weón, como que te quita electricidad Son weón No puedo agarrar esa, weón, ya filo No la vamos a romper tampoco, ¿Para qué vamos a romper la... vía la pública? hace el monumento allá, weón Estamos en los jardines de la Casa Blanca, weón Ah Uy, casi me tiró la... Esos, esos bichos tiran una tela de araña Así que hay que matarlos rápidamente Aquí están los buenes que te abrazan, po' weón. Los güeyes que... Te tiran esa weá y te electrocutan Así que los vamos a matar rápido No nos vamos a detener a mirar cómo nos cagan Ya... Uy uh. Esos misiles vienen muy lentamente, eh uh, hombre elefante ah. Ahora no me van a matar ¡No me van a matar! Oh, weón, me mató, oh, maldito, weón. Se me acabó la pantalla por la chucha. Ahí tení. Bicho culado, me quitó una vida, weón. Qué buen tema, weón. Cachacruu. Superman, weón. Y la pose, weón, que le ponen, weón. Lo ven así como... ¡Ah, ganado! Vamos. Vamos, Superman. ya ah, los hombres con cara de zorro. O con cara de perro, no sé qué weá tienen. Eso. ¿Cuántos enemigos tenemos? tenemos? A ver, contémoslos. Tenemos estos para demonio amarillo. Tenemos los para demonio naranjo. Tenemos estos buenos que te abrazan con ese ganchito. Que ahora van a matar. Tenemos los cara de perro. Tenemos los hombres elefantes Unos demonios grandotes Igual hay harta variedad ¿eh? de enemigos Esos pelados que tienen electricidad Estos pelados de último nivel Mira, más encima estos pelados te queman, weón Toma ah, Puta la weá, me lo comí Toma, cagaste, weón Igual me quito una vida y cuando muere y vuelve así como que si fuera una nave espacial, suena como una, una nave que llega a Superman. Ya, ahora se puso más brigio, aparecen... Ah, estas minas. Va encima esta weá. Puta, ya están hablando por... Que no me dejan jugar Superman, weón. ¿Se dan cuenta que estoy jugando Superman? Ya, el helicóptero ¿Por qué, lo, lo, ¿Por qué siempre hay un helicóptero que quiere atacar, weón? ¿Son humanos? esos weón, lo estoy defendiendo Deben ser humanos que deben estar diciéndole Capturen a Superman, weón Si no vamos a destruir el planeta y ya no más los weón La típica Quiero lo ver la película Superman, weón Me tinca buena Bueno, este, este review lo estamos haciendo en honor a la peliculita, weón Ahora que va a salir ¿Mm? Cacha las cataratas del Niágara, weón Super variedad en su diseño de fondo ya weón ah, no mueren con el rayo calórico ¿Cómo será de penca el rayo? Lo más poderoso es el, el, el, el combo y la patada weón Vamos, oh, comamos una de esas para que mueran. Bueno, oh, oh esto ya, uno energía weón, voy a morir Bueno. Algo de energía, por favor. Para este pobre Superman que ha muerto. Vamos al pico. En ninguna parte hemos peleado con kriptonita. ¿eh? Si se fijan, no, no nos han tirado kriptonita nunca. Bien, ahí me recuperé, weón. Cuidazo, weón. Bien. Ya está el weón sentado, weón. Ya. Y aquí se volvió, se volvió mongólica la weón. Ya, ya. aquí. Miles de balas, weón. Para que el weón cague, weón. Para que el buen, diga, el buen ya se vaya para la casa, deje de jugar a su hermano. Onda ya la, la ficha se te acabó. Vamos a hacer lo imposible por.. Por izquierda las balas igual a ver. Ya. Tiene que haber un patrón para esquiar las balas. Si, si estas weá son todas iguales. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? Ahí no, así no es. Ya me muero mucho con esa weón, unos cuantos cornetes O vista y, car, carol, calórica todo el rato y chao nomás Si no voy a estar hasta el... Voy a perder muchas muchas vidas aquí weón Si no me dedico a matar el mono weón Lo más seguro es que pierdo una vida weón Brigido el jefe weón ¿eh? no cachan de ponerme weón, no hay lugar donde, donde poder a salvo esas balas weón, Cacha. Como tan brigio weón, mira qué maldito Esto ahí se me fue la ficha Puta la weón Puta que onda weón, como tan complicado weón, no puede ser así weón Acá no hay un no hay, no hay lugar aquí, a ver, no No, no se puede, weón, definitivamente me van a quitar otra ficha más Weón, ¿cómo hacen un juego así, weón? Estoy tratando de buscar el lugar, weón Y te quitan de a dos, pues, weón No, muérete, pues bicho. ¿Murió? Ahí murió la wea. Oye, qué berigio, weón. ¿no? El jefe más brigio que he visto en el, todo el video game. De Superman. Felicitaciones. Bonus 100.000. Continúa la próxima ronda en The spaceship, La nave espacial del weón, po, weón. Entonces vamos a tener que ir a hacerle cagar la nave espacial al loco. asas. Ya, y aquí va montando su nave espacial, weón Hay como... Mucha chatarra de la nave Deberían haber sido más creativos, weón Y haber colocado alguna weá con kriptonita O alguna weá con... ¿Cómo Superman le van a hacer daño, weón? Unas weas de... de metal, weón Si sí, es Superman, po, weón Ya. Esta parte está prácticamente superada. Todavía nos quedan cuatro fichas, weón. Así que creo que podríamos hacerla. la weón. Más esquivar balas. Ya. Estoy tratando de entender la secuencia. Ya la, ya la pillé. Aunque no, no, no me es muy efectiva todavía la wea, a ver. Sí, me siguen llegando las dos de abajo. Que hay que pasar rápido ahí. Ahí, ahí y acá. Ahí, aquí y acá. Otra la wea. Ya... Puta Puta, weón, podrían haberle dado un poder más poderoso, o sea... Un poder que haga más daño a Superman, esta weón no, no hace ni un brillo, weón Ni un brillo Superman Vamos Oh, antes estoy hasta el pico, weón esa weón son como de Kriptonita, weón Ahí quedó Puta, me tienen tres vidas, weón Peguémosle combo la wea a ver, ahí No, weón Tira, a eso, dos, dos, pa' acá Ahí, ahí y acá Aquí, acá y acá Esa es la secuencia, weón Dijo igual O sea, fácil de que los weones te pueden quitar, weón Puta, 5 fichas, weón Listo, ahí lo maté, weón Maté la weá que no sé qué weá era Buena, vamos Superman ¿Cómo se ve el streaming, weón, de esta weá? ¿La grabación se ve bien o no? Cuando huele parece que se pone medio weón no. Tanto movimiento de... Oh, una coneja, weón cacha la coneja Está rico, ¿no? A ver Puta, le pegó una pata a Superman Ah No salió sé ni una hueá a la mina Vamos oh. Lanzamos ah. bueno enojado Superman Mira esos monos Esos son nuevos con pistola Oh Jame jame Vamos a recoger esto, ¿no? Ah, tomen Venían varios ahí ¿eh? <ríe> Qué divertido como, como Cuando le pegan a Superman como que, que el weón se abraza Un ninja, weón, bueno, un ninja Ah, otro ninja Oh, ninja culeado. Ya, vamos Gráfico de computación estilo época del 80, todo el rato ahí. A todo esto el traje de Superman, weón. Ese es el clásico traje, pues, weón. El original. Ahora le han cambiado más cuestiones que la cresta. Le, le quitaron el chor weón. El weón, no sé, weón. No, no, no sé, weón. Le han hecho tanto cambio los superhéroes, weón. Hay una teoría, weón. Para mí todas las weas de, lo, de los 90, weón. Entre los 80 y 90 fueron lo, las mejores épocas. En lo que respecta a lucha libre. Música. Juegos de video, weón. Y toda la weas. Ya después la wea, weón. Pura mierda, weón. La lucha libre, weón. De, lo, de los 80 era la raja, weón. Ah. Me abrazó. Oh, me electrocutó. Maldito. Sí, todo era mejor antes, weón. Era más sencillo y era mucho mejor, weón. Bueno. Mira ese weón. Ah. Ven pa' acá, po. Mira, el mono culeado, weón. Un pollo más encima. Sale, weón. Oh, y esta, guachita rica. Vengan para acá. hazme cariño. Oh. estar peleando, weón. Debería comérsela a Superman. Y ahí murieron. No sé quiénes, quiénes eran esas tres, eh. No, y estos monos conocidos, weón, de las, del cómic de Superman. Y una weón, weón. Lo único que, que, que cacho son los parademonios que son estas weas. Y lo y algunos nomás, que son los café y los amarillos, que los he visto en los cómics. Pero estas conejas, weón, no las había visto nunca, weón. Mira el ninja, culeado. Ah, anda. ¿Qué onda? ahora oh, ya, weón, ya Ya, mátenme, weón, ya, matenme. Tanto mono, weón Esos weones tienen como la, la pinta de Han Solo, weón La misma, la misma facha, sí Ya, vamos Muere, ninja Coneja, weón, me pegó una patada, ven para acá Conejita Oh, ya este weón ya, como lo habíamos matado de antes, una patada. Ya, puras patas no. Ya, combo. Ya, murió. Y ahí se va Superman. Superman. Ya, ahora de avanzar de lado a la típica. A esquivar basura, güey. Me haría mucha risa que salir el helicóptero acá, ¿eh? Adentro de la nave, la weá Este nivel es como para recuperar energía. Puta no me voy a poner un jefe al final, pues weón. si ya basta, pues weón. Vamos Superman qué Que buen juego bueno igual me gusta ¿Para Pa' quemar el rato weón. está bien weón. Le doy una nota weón, De 1 a 10 un 7 weón, un 7, entre 1 y 10, ojo Démosle un 7 Monotonía, 10 Entretensión un 8 Gráficos, eh, le pondría, no sé, weón, gráficos, estamos hablando de la época de los 80 eh, Gráficos le pondría. Pueden ser mejor, weón. Ya, un 9. Sí, también he hecho lo gráfico, weón Hay harto tu trabajo Un 8 en realidad Puta la weá. Otro jefe más Vamos Vamos Ah Qué raro el otro duró, duró la nada, weón ¿Y esta weá, por qué tan dura? A ver Puto, o sea, el de arriba estaba blandito y esta weá ahí murió Ya, menos mal, weón Fácil ese jefe, eh Es matar dos pelotas, nomás. más Se mueve como el pico el streaming de cuando vuela de lado. Uh, el boss Ya, este weón es que puro pegarle Vamos, vamos Vamos a centrarte el puro jefe, no más, chavo, con esos weones Vamos, weón, vamos, mata a este pelado culiao Lo va a tener de pushing por todo el rato, weón la concha sumada aunque me peguen los otros buenos toma ya váyanse lo maté weón bono un palo Uf, ahí explotó la nave de sas tus acciones han salvado la tierra pero no hay tiempo para descansar mientras el mal existe en la, el mal existe en la tierra bien la tierra necesita más tiempo en el futuro, no sé qué weón. Y iba Superman, weón. Ahí está la torrentel, weón. Y ahí va a través del mar, weón. Llegando a Santiago Centro. Bien, weón. Bien por Superman. Me gustó harto el jueguito, weón. Es como. para pasar el rato está, está bastante bien, weón. No es malo. Ahora, si quieren jugar dos players. Totalmente mucho mejor, po weón. Si sí, eso es lo que lo hace entretenido, jugar de dos player la weón. Porque jugar solo es fome, po weón. Oh, qué triste. El final, weón, si, sí, piola weón. Para la weón, juego que es weón, y para pa el año weón, está bien, está la raja. Presentado por Tallido, Corporation, 1988, Superman, todo relacionado y caracteres slogan indican que son las marcas de la AS Comics de 1988. Fin. Ahí podrían haber puesto Superman, pues como en las películas del 80 cuando el se sigue volando. Le vamos a colocar nuestras iniciales. Ahí está, Alejandro Covelli. Estamos primero. ¿eh? Se acabó. Game Over. Buen jueguito de Superman. Bueno, espero que le haya gustado en el juego de Superman, weón. Eh, totalmente recomendarle para jugarlo de dos player ahí con algún amigo, ¿ven? Así que, bueno, eso, pues, ¿ven? Ahí estamos dándole un, ¿cómo se llama? Un pequeño review un juego de Superman de los 80, ¿ven? Y a ver si terminamos el de Super Nintendo, que también era, no era nada de malo, ¿ven? ¡Ya estimo! Nos vemos entonces en otro capítulo del Jueguito del Recuerdo. Que estén bien y estamos viendo más juegos. chao